mis amados que Dios le bendiga grandemente hoy continuamos con el libro de Joel el autor de este libro es el profeta Joel escrito 805 años antes de Cristo el tema principal de este libro es el día del Señor viene el día del Señor viene la palabra clave es día de Jehová. En este libro también tenemos un versículo clave en el capítulo 2, que son los versículos 12 y el versículo 13 que nos dice la palabra del Señor. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.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 y ministró en Jerusalén profetizó poco después de que Israel se dividió en los reinos del norte y del sur Un enorme, una enorme plaga de langostas acaba de devastar a la Judá. se comieron la vegetación, destruyeron los pastizales y arrancaron la corteza de las higueras todos los cultivos se perdieron. Esto resultó en sequía y hambruna. Y tanto el pueblo como los animales estaban muriendo. La explicación de Joel para esto era o es el juicio de Dios. Aquí en Joel, en el mismo capítulo 2, en el versículo 16, leemos que dice, reuní al pueblo, santificá la reunión, junta a los ancianos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 y Jehová solicitó, solicitó por su tierra Perdonará a su pueblo Responderá Jehová y dirá a su pueblo He aquí yo os envío pan, mosto y aceite Y seré saciados de ellos Y nunca más os pondré en oprobio Entre las naciones El libro comienza con la descripción de Joel de una terrible plaga de langosta que cubre la tierra y devora los cultivos La devastación de la tierra por la langosta La devastación causada por estas criaturas es una vislumbre de juicio venidero de Dios El día del Señor Joel urge al pueblo a convertirse de su pecado y volver a Dios Joel habla del juicio y la necesidad del arrepentimiento Pero también habla de la bondad de Dios y las bendiciones que él promete para todos los que le siguen Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo 2.32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 A pesar de que solamente contiene tres capítulos La primera parte nos, nos, nos muestra una gran calamidad causada por una invasión de langosta Y la segunda parte nos muestra la respuesta de Dios en las, a las oraciones del pueblo Este libro contiene una profecía que se encuentra con frecuencia en los escritos de los profetas que los judíos irían a, a establecer una gran nación en Palestina en el futuro sobre la época en que fue escrito, hay diversas opiniones no nos dice nada acerca del momento histórico en que se desarrolla el ministerio profético de, de Joel los datos que nos suministra acerca de este punto son indirectos de ahí Vemos la dificultad que supone datar exactamente su composición Los demás libros no nos dicen nada de él Su obra es pues la única fuente de información que tenemos acerca de, de este profeta El nombre de Joel significa Como les había mencionado, el Señor es Dios Él era hijo de Petuel y probablemente nació en Jerusalén. Estaba bien relacionado con el templo y a menudo hizo referencias a él. Su estilo es gráfico, suave y fluido. Él escribe a los habitantes de la tierra de Judá, con instrucciones especiales para los ancianos, los labradores, los viñadores y los sacerdotes. La profecía le fue revelada durante el reinado de Joás, en Judá, cuando el rey era un niño y el sacerdote, Joiada, era su regente. Cerca del año 830 a.C., los enemigos mencionados son Tiro y Sidón al norte, Filistea al oeste y Edom y Egipto al sur. Ciertas porciones de los escritos de otros profetas anteriores muestran similitud con algunos de sus escritos. Amos son semejantes a Joel, Isaías es muy parecido a Joel y sabemos que la época en que se compone esta cargada de afán por reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Los reyes persas han favorecido la vuelta a la tierra de origen ya que les convenía tener un pueblo amigo en la tierra que, se, que le separaban con Egipto, cuyo poder es un peligro para la paz. El mensaje del libro es que Dios se apiada de su pueblo y su castigo no es definitivo. Cambiará de pensamiento y perdonará. Llamará a juicio a todas las naciones. Es dueño de todos los pueblos que vendrán a rendirle. El profeta nos enseña que el Señor puede valerse de un desastre natural para llevar a su pueblo a una renovada percepción de su voluntad. Cualquier desastre natural, llámese inundación, fuego, huracanes, terremotos, puede llevar a una persona sensible a prestar de nuevo atención a la palabra del Señor. Mis amados, te invito a que no esperes ese momento, en que tenga que ocurrir un desastre natural para que puedas prestar atención a lo que el Señor hoy te quiere decir, hoy te quiere hablar recuerda que llevamos ya varios libros del Antiguo Testamento haciendo una breve, un breve panorama acerca de cada libro es importante en estos tiempos escudriñar la palabra, impregnarse de ella Llenarse de cada enseñanza que aquí está escrita Cada libro es un manual Cada libro nos da una enseñanza muy particular Desde un punto diferente, una visión diferente Pero todas, todas tienen un propósito y el propósito divino de Dios Te invito a seguir escudriñando la palabra, te invito que continúes viendo los videos, compartas con tus amigos, con tus familiares Para que cada uno también reciba un mensaje divino de parte de nuestro amado Padre y Señor Jesucristo Que sea Él bendiciéndote grandemente en este maravilloso día Te regale la sabiduría y el entendimiento que necesitamos cada uno de nosotros para seguir adelante Dios te bendiga